una belleza de mujer Aunque no me digas nada Yo adivino en dos palabras tu infelicidad Solo sé que fui incapaz de luchar por ti Me dejé vencer y te perdí Déjame alcanzar tu corazón Llenarlo de ilusiones De rosas y pasiones De sueños que tengo en mi ser Déjame sanar este dolor Yo sé que puedo amarte más que ayer. El amor en un segundo se nos cambia hasta de rumbo sin entender. Aunque no me digas nada.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 y pasiones de sueños que tengo en mí ser déjame sanar este dolor con amor y confianza con fe y con esperanzas yo sé que puedo amarte más que Tu corazón Llenarlo de ilusiones De rosas y pasiones De sueños que tengo en mí You'll